¿Sabéis una cosa? Este es nuestro rincón favorito. ¿Cuál es el tuyo? Sube una foto a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag mi rincón favorito y podrás ganar una de las experiencias de Potocasa.